Oh, oh, Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle a todo nuestro auditorio de coexistir. Un jueves más de transmisión en vivo, como cada jueves, muy contentos de invitar a personalidades profesionales que en diferentes áreas del campo de la salud mental, de la atención emocional, están trabajando arduamente y que están llevando sobre todo propuestas, trabajo de bienestar hacia diferentes sectores de la sociedad, que tanto, tanto requerimos eh, el acompañamiento, las propuestas innovadoras, este reencuentro con lo, con lo humano también, con toda esta parte que es necesaria atender, sobre todo en este tiempo que la humanidad vive tantas dificultades atravesando todavía estas secuelas de un proceso de pandemia difícil socialmente y también en el tema de salud. Y bueno, es un gusto darles la bienvenida, soy Juan Manuel Carvajal Blancas, es un gusto saludarles y darle la bienvenida también a mi querido compadrito, colega, el maestro Narciso Hernández Muñoz, desde Guamantla, Tlaxcala. ¿Cómo estás, compadrito? Hola, Manu, me encuentro muy entusiasmado, muy feliz, porque el día de hoy tenemos un invitado de otro país, ¿sí? Tenemos la fortuna de que a partir de esta tecnología que, que en la actualidad existe, de poder contactar a personas que van sumando precisamente en estos temas de la psicología, la psicoterapia, el acompañamiento, y hoy en día es bastante, eh, hace un poquito de frío, ha estado lloviendo bastante, yo creo, por los efectos del huracán, sin embargo, con un buen café también, como lo acostumbramos en nuestro programita, hoy quiero darle la bienvenida a este mano, a, a este maestro, al, do, al maestro, Juan Diego Duque, desde Colombia, desde Cali, Colombia, de donde precisamente también hay muy buen café, ¿sí? Y este, hoy le doy la bienvenida, bienvenido maestro, es un gusto de verdad, un, una emoción este, inmensa el poder eh, tenerlo hoy en nuestro programa, que nos acompañe que nos hable de este tema, eh, de que verdad, este, es muy importante, ¿sí? Muéstrame cómo respiras y te diré cómo vives. A mí me gustaría que, que nos, este, que nos dijera eh, ¿Quién es usted? ¿Cómo se forma? ¿En qué se especializa? Para que todos los que estamos aquí conectados podamos conocerlo un poquito más. Bueno, Bienvenido. ante todo, muchas gracias eh, Maestro Narciso, Doctor Juan Manuel, gracias a Coexistir por la invitación, es un honor, es un gusto estar con ustedes, eh, con muchas ganas de compartir este rato y hablar de esto que nos apasiona, el, la salud mental, el bienestar y en particular con la ruta de la respiración que es en la cual yo me he de alguna forma especializado. Bueno, ya saben mi nombre es Juan Diego Duque, yo soy psicólogo, tengo una maestría en intervenciones en psicoterapia, mi, mi pregrado, la licenciatura la hice en Colombia, la maestría la hice en la Universidad de Salamanca en España y desde hace muchísimos años, eh, el tema de la respiración me ha apasionado. Podría decir que desde los 20 y pocos eh, que conocí el tema de, del yoga, creo que la página del yoga con la cual yo me apasioné más fue con la respiración, el pranayama, que se llama en el contexto yóbico. Y luego de ahí fui conociendo diferentes herramientas, eh, rebirthing o renacimiento, eh, respiración holotrópica, eh, Radix, eh, un poco en los últimos años eh, Breathology, eh, este Winhof eh, y digamos he tenido como la, la oportunidad y la pasión por acercarme a la respiración a través de, de diferentes rutas Arranca con una cosa muy personal y que siempre me gusta contarla cuando yo tuve, cuando tenía 14 años, fui diagnosticado con bronquitis crónica. Y creo que esa es una, como, como la primera página de mi relación profunda con la respiración. Cuando estudiaba psicología en la universidad, tenía procesos gripales muy fuertes. No eran súper frecuentes, pero eran muy fuertes. Todo este tema de la bronquitis crónica, los procesos gripales, y me llevaron a prestar atención especial a la respiración y cuando llegué al yoga, al pranayama, para mí es como automático que encuentro no solamente el deleite de respirar, sino la sensación de bienestar que me trae. Y desde entonces empiezo a aproximarme a ello. Luego vienen ya otras herramientas en un sentido más terapéutico de las cuales seguramente vamos a ir conversando en el rato. Y bueno, ha sido un proceso lindo de crecimiento de transformación, de conciencia, y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Es, es un gusto, de verdad, el poder este, escucharlo con esa vasta experiencia que de antemano, con base a la respiración, me parece que, eh, como muchos otros, este terapeutas podemos iniciar desde una crisis personal y eso es bastante eh, eh, interesante porque al menos yo, yo he practicado el reverding, holotrópica, winghub, todo ese tipo de respiraciones, sin embargo estoy verde, o sea, tengo apenas unos meses que vengo este, practicando como tal una respiración consciente y por eso me emociona, me entusiasma tanto porque como usted mismo comentaba en alguna revista digital que me compartió, podemos dejar de comer unos cuantos días, ¿no? Podemos dejar de beber agua otros días, pero de respirar apenas unos minutos, ¿no? Y eso a algunos, porque hay unas personas que son segundos solamente. Entonces, esta importancia, y este, pues nuevamente le doy la, la bienvenida, maestro, este, y pues iniciamos con este gran este conversatorio que sin duda va a dejar una semilla de conciencia. Eh, porque la respiración está en el presente ¿sí? Sí. y por eso muchas de las técnicas que llegamos a, a ocupar, ojo eh, muchos eh, psicólogos los han escuchado respira, pero no saben por qué simplemente por seguir un método que les enseñaron y, y la importancia que es muéstrame cómo respiras ¿Cómo nace eh, este después de esta eh, situación de la bronquitis ya en su profesión la, el interés por, por la respiración maestro? El primer proceso intenso de trabajo personal que viví a través de la respiración fue con la técnica del reversing, ¿no? Para quienes lo conocen, también se, se le llama renacimiento, usualmente se usa más la palabra en inglés, pero es lo mismo, renacimiento. Una herramienta muy bonita, muy potente, que nos sitúa en el umbral de experiencias tempranas con una facilidad pasmosa, nos conecta con ello, y fue como lo primero que viví en términos de procesamiento personal, y eh, casualmente en esa época teníamos, eh, eh, vivíamos en, un, en una casa, digamos, de una comunidad de amigos, que éramos todos terapeutas, artistas, y eh, un médico bioenergético que era como el comandante de la nave, me regaló un libro de Leonard Orr. Eh, que se llama ejercicios respiratorios conscientes creo que así se llama y ese fue mi primer laboratorio es, yo me encontré con ese libro y para mí fue un deleite porque el libro lo propone y yo lo hice así que fue un libro no para leer de corrido sino ir yendo palmo a palmo leyendo y experimentando leyendo y experimentando leyendo y experimentando y entonces fue como una experiencia muy contundente, evidente, que me emocionó mucho y que muy pronto me sentí tentado a compartir. Cuando hablo de este proceso de, de renacimiento, esto pudo ser noviembre de 1994 y como ya tenía alguna vivencia de, de la parte pranayama, yogica, cuyo énfasis es distinto, del énfasis de renacimiento, seguramente tendremos oportunidad de conversar un poco de esos énfasis distintos que, que traen las herramientas de trabajo con respiración. Muy pronto me sentí tentado a compartirlo y creé por allá a finales de los 90, 96 tal vez, un taller al cual llamamos eh, respiración consciente para la vida cotidiana y eso fue una experiencia maravillosa porque tuvimos la oportunidad de que convergieran en el taller desde usuarios simplemente necesariamente no estaban en busca de algo terapéutico personas comunes pero también teníamos tuvimos la oportunidad de, de tener practicantes de buceo tuvimos la oportunidad de tener eh, cantantes Tuvimos la oportunidad de tener gente que practicaba la fonaudiología y fue muy, muy estimulante ver que cada uno de ellos, cada una de estas personas hallaba en el taller algo valioso, algo significativo. Entonces, eh, el compartir con la gente, el ver el impacto, que primero había sido mí mismo como la la impresión que produce cuando uno vive las primeras experiencias de respiración consciente, pues es algo que creo que ninguno de nosotros olvida, porque es algo demasiado contundente. Y eh, ver este impacto en las personas fue muy estimulante, y a fines de los 90, mmm, bueno, yo había estado como en el 95, 96, estuve en India, en el centro de Osho, y allá tuve la oportunidad también de hacer algunos eh, talleres terapéuticos en donde se utilizaba la herramienta de la respiración. Como en el 98 yo iba a, eh, mi proyecto era regresar de nuevo a India, cuando me enteré, el terapeuta principal que enseñaba este trabajo iba a venir a Venezuela, aquí enseguida de Colombia. Entonces dije, no, pues no me voy a ir hasta India, el hombre viene a Venezuela y entonces arranqué un proceso formativo que duró un año y medio, una, primer, una primera estación de trabajo personal profundo. Creo que todos los que hacemos psicología y sobre todo estas psicologías como más orientadas a lo transpersonal, a esa dimensión profunda del ser, pues sabemos que hay que hacer una alta dosis de, de, de procesamiento personal para uno habilitarse, para apoyar a otras personas. La primera parte de este entrenamiento fue un proceso personal muy intenso de unos 13 días tal vez. Y ahí empezaron tres ciclos formativos en respiración. Eso se llamó eh, respiración terapéutica. Y es en, en la herramienta básica en la que yo tengo certificación. Aunque también, eh, como decíamos hace un rato, he andado los caminos de la holotrópica me ha aproximado a diferentes rutas en lo que yo tengo propiamente certificación, es en esta eh, respiración terapéutica. Al cabo de la vida yo digo, todas estas herramientas son muy parecidas, no son tampoco tan distintas. Digamos que hay unos, eh, eh, hay unas herramientas en el setting, en el escenario terapéutico que varían, pero básicamente la ruta de las respiraciones terapéuticas es muy aproximada entonces por ahí estuve trabajando también aquí en Colombia tuve la oportunidad de asistir a talleres con Manuel Almendro psicólogo español quien para mí ha sido fundamental en mi, en mi carrera primero por, por ese procesamiento personal y segundo porque después tuve la oportunidad de estar en España y mientras hacía la maestría en, en la Universidad de Salamanca, me formaba con Manuel Almendro. Inclusive en algún momento fui asistente de su gran taller que se llama Crisol, que es un trabajo de procesamiento personal también muy profundo, que por supuesto tuve que cursar antes de poder ser asistente. Y Manuel también me dio la entrada para conocer un poco... Eh, personas más en el escenario académico de lo transpersonal. De ese vínculo con Manuel surge un libro que publicamos con otros dos colegas de aquí de Colombia sobre epistemología transpersonal, que en algún momento se los puedo compartir y lo podemos compartir con el aud auditorio Excelente. de libre acceso. Excelente. Sí, gracias. Entonces, más o menos esa es como la historia, ya de ahí para acá vienen pues más cosas, pero digamos eso como para hablar de la entrada, de la de la gran entrada a ese universo de la respiración, ya con toda. Sí, mencionaba algo bien importante, me hizo recordar, maestro Juan Diego, uno de los primeros contactos que yo tuve acerca de, de, de los beneficios terapéuticos fue precisamente en esos años noventas, que mencionan en un taller de palingénesis o renacimiento, uh -huh. y bueno, eh, conforme he ido avanzando también en el trabajo terapéutico, He ido mirando cuánto de beneficio a través del contacto con la respiración se puede tener, incluso para accesar a memorias de lo inconsciente, para inducir el trabajo terapéutico, para sanar, para fortalecer, para poder obtener estados eh, de conciencia amplia, para poder sanar incluso diferentes padecimientos tanto emocionales como también coadyuvar en el tratamiento de enfermedades físicas, sí, y eso es precisamente parte de lo que nos ha llamado mucho la atención, platicaba con el maestro Narciso, él es también muy, muy cercano, me ha platicado acerca de, de los trabajos que él ha hecho a, a través de lo, de lo que es la, la terapéutica con la respiración, y de verdad es maravilloso, es fascinante todo lo que puede traer, porque como bien lo mencionaba, es el contacto primero con la vida, el, el más importante, la respiración. Claro, cada sistema tiene, tiene su papel, tiene su función, pero indudablemente cuando, por ejemplo, trabajo yo en algún ejercicio terapéutico, el primer contacto es la respiración, que es lo que nos centra en el presente. ¿sí? Entonces, eh, hablando de esos beneficios, maestro, la experiencia de usted y por donde quiera empezar, ¿Qué ha sido lo, lo, lo trascendente, lo relevante en este trabajo que ha hecho, lo que ha ido encontrando también en el campo de la investigación, por supuesto? Maravilloso que me hagas esta pregunta para apenas comenzando porque nos da la oportunidad de dar un contexto para quienes nos escuchan. Aquí en Cali hemos conformado un grupo de apasionados entusiastas con la respiración. Y hemos eh, investigado sobre diferentes escuelas, métodos, etc. Hemos llegado a este hallazgo que creo que es una buena síntesis, que no es una síntesis caprichosa, sino que es realmente una síntesis resultado de muchos años de estar eh, conscientemente navegando, investigando sobre esto, que hay cuatro direcciones fundamentales con las cuales eh, la respiración se ha emparentado en términos de beneficios. Cuatro propósitos fundamentales. Uno es la salud. Si nosotros vemos en fisioterapia o en diferentes quebrantos de salud, se utilizan problemas de EPOC, etcétera, se utilizan técnicas de respiración específicas que tienen que ver con eso, con la salud, con la fonoideología Ese es el primer escenario. El segundo escenario que tal vez fue el primero en el que yo más me, me apasioné es el, el escenario del bienestar. Eh, que es, creo de nuevo, eh, que todos quienes hemos vivido una experiencia y me gustaría que en un rato diéramos la oportunidad para nuestro auditorio de vivir una pequeña experiencia de respiración, mm, la sensación de bienestar que permite la respiración es muy inmediata, es muy sensible. No se necesita una teoría, no se necesita eh, creencias. Eh, es, una, es una herramienta que atraviesa de un modo muy rotundo mm, muchas de nuestras, de, muchos de nuestros habituales condicionamientos. Entonces el bienestar es... Casi como lo, lo primero y lo más general, cuando hacemos acá, por ejemplo, talleres abiertos, mmm, la, el, el foco mayor es bienestar. El tercer escenario es el terapéutico, en donde ya estamos hablando de procesamiento, como decía ahorita el doctor Juan Manuel, procesamiento de situaciones personales traumáticas, efectivamente, a través de herramientas específicas de respiración, podemos ayudar quienes somos psicólogos a nuestros consultantes a hacer un procesamiento que puede ser más rápido, más profundo, más veraz que solamente la palabra. La palabra es muy útil y sin duda tiene un papel preponderante en la psicoterapia, pero la respiración tiene un poder transformador demasiado importante. Por tanto, ese tercer escenario, que es el psicoterapéutico, que es el procesamiento de situaciones, dolorosas de la vida es muy, muy, muy prometedor para la psicoterapia y el cuarto escenario que de pronto es el más antiguo realmente, es el escenario de la trascendencia la respiración como herramienta, los primeros que la utilizaron fueron personas que estaban en contextos de escuelas místicas muy específicas, si uno rastrea a la gente de Gurdjieff si uno rastrea los sufis, los yoguis, eh, en diferentes, y se me escapan miles de nombres, pero en diferentes tradiciones espirituales la respiración ha sido utilizada, probada, requerida, como herramienta de accesar, como decía usted ahorita, doctor Juan Manuel, accesar a niveles expandidos de conciencia, a niveles de conciencia eh, ampliados, para nuestro público, todos vivimos en un estado ordinario de conciencia, que es como el reino de las dimensiones medias en el cual todos convergemos. Estamos de acuerdo en que hoy es día jueves y estamos de acuerdo que por lo menos para Latinoamérica estamos sobre el mediodía, un poco más tarde o más temprano de acuerdo a la latitud. Esas convergencias, el haber dicho una y treinta de la tarde, hora de Ciudad de México, de Hora de Bogotá, Hora de Lima, eso es una convención. Ese es el reino de las dimensiones medias, pero la realidad no se agota allí. Hay otra dimensión más profunda de nuestra realidad y la respiración es maravillosa para tener acceso a ello. De hecho, en el, en el artículo que citaba ahorita el maestro Narciso, yo hablo de, de la palabra Spir en sánscrito, que para mí, por lo menos, yo cuando descubrí eso, me, me erizo un poco de recordarlo en este instante. Porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, no deja para mí de ser emocionante recordar el momento en que me di cuenta que Spir, que en sánscrito significa vida, es la misma raíz de espíritu y de respiración. y Eso para mí es demasiado potente, demasiado contundente. Entonces, digamos que respondiendo a esa pregunta, creo que esos son los cuatro escenarios fundamentales de acuerdo a lo que hemos investigado eh, el equipo de amigos y yo eh, alrededor de las, de las herramientas y prácticas de respiración que conocemos. De pronto haya otros escenarios que no hayamos conocido todavía, pero dentro de lo que conocemos podemos recoger en esas cuatro direcciones fundamentales las herramientas de respiración. Fíjense que, que es algo muy, muy, muy interesante que tengamos que reaprender a respirar adecuadamente. Dado que es un sistema autónomo, respiramos de manera automática, porque si tuviéramos que respirar este, de otra manera, yo creo que se nos olvidaría como muchas cosas en la vida también se van olvidando, como la espontaneidad, cuestiones no de ese estilo. Entonces, me parece muy adecuado y muy óptimo en el trabajo psicoterapéutico también se pueda reorientar y reeducar en la respiración precisamente para toda esa construcción dentro del proceso la resignificación, la sanación, la trascendencia es necesario es necesario sí. nosotros decimos más que reaprender decimos desaprender y esto me da pie para una entrada que es bastante importante a, pr a propósito de lo que nos comparte el maestro Narciso y es esto nuestra respiración ordinaria es inhibida, superficial, fracturada. Eso es producto de diferentes cosas. Por un lado, experiencias traumáticas vividas en la infancia. Un susto ¡ah! nos hace una contención de la respiración, una situación de abuso, un terror, hace que apenas respiremos para no ser detectados. Hay muchos aprendizajes tempranos alrededor de la respiración que son antinaturales. Si nos vamos a ver a un bebé, un bebé respira a sus anchas de manera plena. ¿sí? Todo su cuerpo está implicado en ello. Lo hace de una manera natural. Estos traumas iniciales y después, condicionamientos culturales. como Que si yo respiro ampliando todo mi, mi volumen medio, entonces me voy a ver gordito y entonces en la estética del mundo eso se va a ver mal. A las chicas se les, se les enseña y a los, bueno, a los chicos también. Levante el pecho, saque cola, meta el abdomen. Entonces resulta que esta postura, que es una postura antinatural, nos lleva a una respiración fracturada, inhibida, antinatural. En el taller fundamental que nosotros tenemos, que es un taller que se llama Solo Respira, que es precisamente esa invitación a, a recuperar la, la respiración natural, hacemos todo un camino de confrontación y de desaprendizaje con la pretensión de que cada quien encuentre su propia rítmica, su propia fluidez en la respiración, que es lo que finalmente eh, más nos, nos conviene. Con frecuencia las personas me preguntan ¿Cuál es la manera correcta de respirar? Y pues yo me sonrío porque no podemos decir la manera correcta. Todo dependerá del momento. Si yo estoy plácidamente mirando la televisión, seguramente habrá una respiración que sea más acorde con ese instante. Pero si yo estoy en mitad de la selva, huyendo de un tigre que me está persiguiendo, habrá otra respiración que sea más adecuada a ese instante. Entonces cada rítmica tiene su su tiempo y su momento. ¿Qué importa? Recuperar esa conexión natural con la respiración para poder aprender o poder fluir con el momento para respirar de acuerdo a lo que el momento nos nos pide. Sí, eh, yo ahorita que comenta esto, eh, maestro Juan Diego, también escuchando al maestro Narciso, me, me quedé pensando, digo, cómo eh, esta distorsión que se hace, entiendo que cada ser humano encuentra su forma de respirar, no hay así como un patrón el cual seguir, lo estoy entendiendo de esa manera, pero digo, cómo, cómo venimos, así como enajenamos otras, otra, otras situaciones y actitudes en nuestro comportamiento, la respiración también sufre modificaciones por respetar o por acordar a un patrón social, a lo que son modelos de lo que muchas de las veces estereotipos de género, por ejemplo, ¿sí? Y muchas situaciones que socialmente van van este influyendo. Y ahorita pensaba también en el tema de cómo el hecho de reprimir las emociones puede llevar a afectaciones en el cambio de respiración. Pensaba por ejemplo en un niño cuando se le dice sabes qué, no llores, ¿sí? O no debes de expresar eh, el enojo de esa manera cambia la respiración porque también la respiración nos alerta ante el mundo son formas en que vamos teniendo un proceso también de respuesta ante las situaciones que nos acontecen completamente el maestro Narciso ahorita nos hablaba de que muchos colegas eh, usan técnicas puntuales pero tal vez no tienen como toda la, la posibilidad de generar un verdadero acompañamiento. En el caso del trabajo que, que hago, los años me han servido para ser muy metodo, metodólogo en la forma de propiciar esta experiencia. Y creo que es algo a lo que le, le pongo mucho esmero. Yo soy profesor universitario de toda la vida y siempre me he ocupado no solamente de los contenidos, sino de las metodologías. En la manera clásica de la docencia, el profesor universitario prepara un contenido, pero no prepara una metodología de acceso. Creo que en el tema de la respiración, con muchos psicoterapeutas, psicoterapeutas pasa algo semejante. Preparan un contenido, pero no acercan una metodología Recordemos que la palabra método viene de camino, entonces, ¿cómo yo genero un camino que le permita a la persona esa transformación? Y básicamente el camino que yo he aprendido es de una manera muy am amorosa, muy respetuosa, pero enfática, es yo detono esa, ese patrón esquemático de respiración antinatural que la persona ha aprendido. ¿Y cómo lo detono? Eh, primero, decíamos el nombre de la charla. Hemos dicho, muéstrame cómo respiras y te diré cómo vives. A lo que alude fundamentalmente este título es a la posibilidad de leernos de acuerdo a la forma como estamos respirando. Eso es lo primero. Poder comprender, poder leer cómo estamos respirando. En mi consulta cotidiana, sea por métodos virtuales o por métodos presenciales, siempre presto mucha atención a la forma como las personas respiran. Me detengo mucho en eso. Me tomo mucho tiempo en apreciar no solamente la narración que la persona me está contando, sino cómo está respirando, cómo está respirando su experiencia. Entonces, me detengo mucho en tener esa buena comprensión. Y detonarlo es ya es producto pues, de un, de un proceso más continuado para saber meter la dinamita específica en el momento específico. Voy a contar una experiencia que tuve ayer con una consultante. Ayer llega una consultante y eh, tiene una experiencia dolorosa alrededor de un duelo en su vida, muy importante en su vida, y durante los primeros 15 minutos de la narración, todo el tiempo... Toma el aire por la boca. Respirar por la boca solo tiene sentido en un contexto terapéutico. En la vida diaria, importante respirar por la nariz. Pero si nos detenemos a mirar, si nos detenemos a hacer esa observación, nos damos cuenta que con mucha frecuencia tomamos aire por la boca. Después de unos 10, 15 minutos que ella está hablando y tome y tome aire por la boca, finalmente logramos entrar en el terreno sensible, logra llorar, logra soltar el sentimiento, y después de que logra soltar el sentimiento, su respiración se vuelve nasal. Yo no hice nada, no fue yo, no fue, yo enseñándole la técnica, no, fue acompañando a ese ser humano en su dolor, hasta que ¡chuf! encuentra la forma de encajar con su respiración natural, y lo logra. Entonces, son estos dos momentos, el momento de muéstrame cómo respiras y te diré cómo vives, que en realidad si somos más profundos, no hemos de decir muéstrame, sino que hemos de decir observa cómo respiras y comprenderás cómo vives. Ese es el título más verdadero de esta charla. Pusimos el otro porque atrae más gente. Pero en realidad el título habría de ser Observa cómo respires y comprenderás cómo vives, porque es más un, una cosa que uno mismo tiene que hacer. Por supuesto, yo en mi consulta lo hago y cuando hago talleres siempre utilizo rutas y a veces las rutas no son tanto como técnicas. A veces la ruta puede ser simplemente la carcajada, una risa, una gran risotada puede facilitar que la persona exprese eh, o conecte con una respiración más profunda y más auténtica. Entonces invierto mucho tiempo en metodologizar ese aprendizaje. Por ejemplo, los yoguis tienen mucha razón en su invitación a respirar a la forma pranayánica, pero no todo el mundo está preparado de buenas a primeras para ingresar en una manera pranayámica de respirar, si no ha hecho ciertos movimientos interiores. Le puede resultar demasiado antinatural, le puede resultar demasiado forzoso y le puede, en lugar de convocarlo, lo puede rechazar. Entonces allí, en el, particularmente en el trabajo mío y con el equipo de amigos que trabajamos esto aquí en Cali, invertimos mucho tiempo en metodologizar ese acceso. Creo que eso es lo segundo importante. ¿Qué efectos adversos, por ejemplo, en ese aspecto cuando una persona, eh, porque yo he visto ¿no? algunas este, precauciones de algún tipo de respiración, no estés embarazada, que no tengas un problema cardíaco ¿no? o de circulación eh, médicamente que esté prohibido para ti, ¿Qué, ¿qué efectos puede generar contrarios a lo que se obtiene? Que finalmente es oxígeno lo que le ingresamos eh, un poco más del oxígeno ¿no? que, que requiere para poder desbloquear de alguna forma esto que está diciendo ¿Qué, ¿qué efectos adversos? respirar en sí no tiene ningún efecto eso. adverso, lo que pasa es que la respiración en contraste con la estructura que traemos puede generar un, un choque como bien lo estás expresando, es muy claro lo que el maestro Narciso está diciendo logramos eh, inducir un, un nivel de oxigenación mayor y eso ablanda eh, estructuras muy rígidas pero ahí hay que tener mucho tacto y por eso hay que formarse bien en el trabajo. En la certificación que yo tengo, durante el primer año no nos dejaron usar hacia afuera lo que estábamos aprendiendo. Solo cuando terminamos el primer año de formación nos dijeron, ahora pueden empezar a utilizar lo que usamos hace un año. Antes no nos dieron autorización para ello. Entonces hay una precaución importante y es que no por haber vivenciado, una experiencia de respiración, yo estoy habilitado para conducirla, igual que con cualquier herramienta terapéutica. La vivencia es una estación necesaria en el aprendizaje, pero no es la única. Hay que tener conceptualización, marco teórico y hay que tener metodología para saber leer los momentos y la forma de llevar a una persona a una experiencia. Hay unas precauciones, contraindicaciones, el maestro Narciso nombra algunas el embarazo, la medicación psiquiátrica, eh, convulsiones, son ciertas asma, eh, ¿cómo se llama este tema? Enfisema pulmonar, son circunstancias con las que por supuesto tenemos que ser prudentes, no todo el mundo está preparado para ese tipo de, de herramientas. Ahora, en lo que yo he aprendido, digamos que usamos un abanico de herramientas, estas precauciones son muy importantes cuando las herramientas son muy explosivas, pero yo no uso solo herramientas explosivas, uso herramientas de respiración que también son muy acariciadoras, muy suaves. Entonces, también es tener el, el conocimiento, la experiencia terapéutica para conducir a la persona en el momento apropiado a través de la técnica que aplica en ese instante. Cuando hacemos procesos grupales, por supuesto... Hay una antesala en donde interrogamos a las personas acerca de estas condiciones que hablamos ahorita, embarazo, enfisema, asma, etcétera, etcétera, para tener un poco de cuidado con eso, medicación psiquiátrica, ¿sí? Porque cada vez que respiramos de una manera intensa, profunda, consciente, estamos activando el laboratorio cerebral y no podemos ser ingenuos con eso. Estamos produciendo una movilización. Pero en sí la respiración nunca va a ser da, dañina, pues, hace parte de nuestra, de nuestra vida. El asunto es con qué se enfrenta la respiración, con qué estructuras psicológicas tenemos allí que nos dificulten acceder a ella. Eso es muy cierto, porque desde la manera presencial, este, experimental, perdón, cuando yo empiezo a hacer un tipo de respiraciones este, que hace un rato mencionábamos, no eh, yo empiezo a percatarme de esos piquitos uh, tipo ansiedad, ¿no? Que desde luego yo ya sabía que tenía desde hace muchos años y que quedaron inconclusos. Y lo que me lleva es a vivenciar ese proceso de, de, de expresión, ¿sí? De aquello que quedó sin expresar hace tiempo, ¿sí? Hasta el punto en el cual hoy hago la, la, la técnica de respiración sin ningún otro este, problema y me siento con mayor energía eh, dentro de los beneficios que yo he leído, pues está el, eh, el fortalecimiento, por ejemplo, del sistema inmunológico, de la oxigenación, tonificación del nervio vago, de los músculos, mayor este, relajación. Eh, ¿Qué otros beneficios puede tener, por ejemplo, una adecuada respiración, maestro? Bueno, el, el fundamental es un énfasis o una incidencia inmediata en el estado anímico, y lo digo como psicólogo. Porque los que estás nombrando son más orgánicos y claro que son fundamentales, pero la posibilidad que tiene la respiración consciente de incidir en nuestro estado anímico es maravillosa. Lo segundo es la posibilidad de acercarnos más a nuestra realidad. En el artículo que refirió ahorita el maestro Narciso, yo hablo de de que la respiración es, es rebelde, es contestataria, es, eh, es indócil. Hay un eh, paradigma generalizado en el último tiempo de regirse por el pensamiento. La mayoría de rutas que en los últimos años han tomido, tomado mucha fuerza están asociadas al cultivo del pensamiento, lo cual no deja de ser importante, pero esto es distinto. Aquí no hay que pensar, ni hay que convencerse de nada, ni hay que decir positivo, positivo. Aquí se trata de sentir y entonces frente a ese paradigma general de pienso, siento, hago, respiro, eh, la propuesta de este trabajo que hacemos es justamente lo contrario, es respiro y en, en la forma en que me conecto con mi, con mi respiración siento porque antes de ser un sujeto psicosocial, soy un organismo vivo, entonces uh -huh. respiro, siento, pienso, ahorita si entramos en lo psicosocial, hago. Y esa ruta particularmente uh -huh. me parece más saludable, más coherente. A veces, a propósito de lo que el maestro Narciso nos comentaba, por ejemplo, yo uso mucho la respiración con personas con temas de ansiedad y ataques de pánico. Y a veces, aquí en el espacio controlado de mi consultorio, mi consultorio está aquí al frente, ustedes no lo ven, pero está exactamente aquí al frente. Y, eh, a veces utilizo la respiración para inducir un ataque de pánico y ayudar a que la persona aprenda a tener una respuesta de autogestión frente al pánico. Eh, por supuesto, para hacer eso se requiere experiencia, conocimiento. No le sugeriría a nadie intentar inducir un estado de pánico sin tener las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Pero eh, en el trabajo con personas con temas ansiosos y de pánico es maravilloso cuando la persona descubre que... Porque claro, en un proceso de respiración intensa, eh, una persona puede empezar a, a experimentar síntomas físicos muy parecidos a los del pánico, adormecimiento, tetania que llamamos, eh, sensibilidad o magnificación de la percepción de algún aspecto de su propia corporalidad, boca seca, en fin, una serie de síntomas corporales. Entonces, por supuesto, yo preparo a una persona para llevarla a ese umbral y para ayudarle a que aprenda a autogestionar ese instante, porque mucho de lo que pasa con una persona en pánico es que se autorrecicla y va, va en un creciendo, va en una escalada que es producida por su miedo, miedo trae más miedo que produce más miedo, que trae más miedo que produce más miedo y vamos en una escalada cuando respiramos de una manera consciente, ingresando allí con una intención terapéutica con un con una metodología apropiada, con un acompañamiento veraz, humano, sentido. Esa persona puede realmente atravesar una pauta que hasta ahora lo venía acribillando porque muchas veces las personas que pasan por experiencias de ansiedad y pánico eh, conectan con unos sentimientos muy incapacitantes. Entonces, cuando logran recuperar esa capacidad de gestionar su momento, es realmente maravilloso. Es muy potente la respiración y la tenemos tan hecha a un lado que no le damos la importancia de verdad. De verdad, yo, yo sigo insistiendo, no le damos la importancia. Sí, yo, yo me siento muy, muy orgulloso, no en el sentido anidoso, sino amorosamente, orgánicamente orgulloso de darle tanta relevancia a esto. Hoy por hoy se promueven muchas rutas de acceso a lo trascendente a través de las sustancias, lo cual no critico, pero en mi en mi trabajo con las personas soy más hincha de inducir espacios de conciencia expandida a través de la respiración que a través de sustancias. Si alguien tiene el manejo y el conocimiento para hacerlo, bueno, está bien. Sabemos que en los últimos, eh, tal vez dos, tres años, se ha publicado mucha investigación sobre el uso de sustancias que validan eh, esa herramienta como una herramienta terapéutica de acceso a, a niveles más útiles de la, de la conciencia. Mm, soy más hincha de hacer eso con el consultante por este método que es un poco más natural, eh, tal vez menos pirotécnico, pero para mi ejercicio como profesional de la psicología más confiable. Sí, fíjese que, que con, con la persona con la que yo tuve la, la oportunidad de practicar respiración holotrópica ya hace, hace como cuatro años más o menos, hablaba precisamente de esto. Igual si yo respeto la parte de las sustancias que se utilizan para estos or, estados no ordinarios, de conciencia, sin embargo, si yo utilizara alguna de esas sustancias, paso del punto A al punto B prácticamente sin darme cuenta y con la respiración voy conociendo el camino de ida y de regreso no hay pierde, situación que se puede generar eh, pues un, un sesgo ¿no? en la personalidad con alguna sustancia y, y desde luego me parece que va más por el ámbito eh, mercadotécnico, esa situación de las sustancias, aunque igual eh, este, son buenas para quien lo sabe hacer, de hecho Stanislav Graub llevaba una psicoterapia hace tiempo con LSD, ¿no? muy, muy buena para él para esos tiempos, pero... Yo voy más, últimamente, por la parte de la respiración, podemos llegar con, esa, con la respiración a esos estados no ordinarios de una manera un tanto más, yo lo llamo ligero. Hmm. Yo diría... y, y, y, perdón, perdón, sí. perdón adelante. Muy... Dale, dale, dale. Sí, eh, pensaba en esto porque eh, si bien es cierto que la, el, el camino a través de la respiración para poder trabajar en todo esto que pues estoy aprendiendo de lo que comparte el maestro... Eh, Juan Diego, es una responsabilidad también muy grande por todas las implicaciones que puede tener ahorita me quedé pensando, digo, si bien es cierto que todos podemos beneficiarnos de mejorar nuestra forma de respirar no toda persona tendría que inducir estados de, de llamémosle de trance o de alteración de conciencia a través de la respiración porque me pongo a pensar las personas que asisten de repente a talleres donde se aprendieron un ejercicio de respiración y quieren eh, de repente inducirlo o replicarlo, en, eh, ya sea en lo individual o en lo colectivo con, con este, otras personas, puede traer, no, no por el manejo de la respiración en sí, sino de lo que va a inducir de memorias en la persona al contactar con experiencias de dolor, traumáticas, estados de ansiedad, e incluso si no se tiene el conocimiento que mencionaba el maestro Juan Diego sobre los antecedentes de tratamiento psiquiátrico puede desencadenar en un brote psicótico. Absolutamente. Yo lo, lo estoy visualizando de esa manera con, con lo que nos comparte el, el maestro Juan Diego. Y sí tendría que ser eh, mucho la, la, la conciencia de que si vas a trabajar con respiración, tengas la formación necesaria para poder trabajar lo que viene como consecuencia. ¿Sí? el tener un, un perfil en este caso profesional dentro del campo de la salud mental el tener una especialidad una formación eh, en psicoterapia para poder utilizarlo como recursos psicoterapéuticos absolutamente quiero referir a las dos cosas la primera que mencionó el, el maestro narciso yo iba a decir algo muy parecido eh, pero dije no cortemos acá y lo dijiste y es esto <risa> la, la, las sustancias son subir en ascensor, la respiración es subir por las escaleras o, o, o dejar las piedritas blancas en el camino para hacer el, el retorno. Si yo subo en el ascensor y de repente me encuentro en un estado expandido de conciencia sin saber siquiera cómo llegué allí, eso puede eh, evocar en mí un momento de pánico que puede tener unos impactos no saludables. Y sobre lo que dice el doctor Juan Manuel, también, efectivamente, mmm, por eso hablé de las cuatro direcciones de la respiración, que es la salud, el bienestar, la psicoterapia y la, y la trascendencia. Porque es que, y también dije que cuando hago talleres abiertos a público, eh, mi foco es el bienestar, yo no busco usar herramientas que son de alto corte terapéutico en un taller que es abierto a público general, porque primero yo no tengo el derecho de inducirle a la persona una conexión con algo de su propia biografía personal que lo tenga por allá guardado y yo a través de una técnica de, de respiración actualizárselo y dejarlo allí. Yo no tengo el derecho a hacer eso, no es una actuación responsable. Y segundo, porque realmente eh, para la persona que un acceso intempestivo a una porción de su propia memoria biográfica eh, sin herramientas para procesarlo, eso puede ser complejo. Eso puede traer una, eh, una experiencia no muy bonita y no muy armonizar para la persona y seguramente compleja de sanar, ¿no? Sí, mucha responsabilidad, mucho trabajo personal también, y a propósito del trabajo personal, veía un apartado eh, en, en la publicación, precisamente en la Gaceta que Magazine, que nos compartió este eh, maestro Juan Diego, respecto a la importancia de, de la propia respiración del terapeuta, también. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puede abundar de eso? Porque es, es también muy interesante desde lo que es el contacto, la conexión que hacemos con nosotros mismos y en el contacto terapéutico también. Sí. En salvamento siempre se dice, primero asegúrese usted, ¿no? Antes de tenderle la mano. En los aviones nos dicen... Ubique su mascarilla antes de intentar ayudar a la persona que está al lado. Para mí, parte de, de, de lo que creo que me ayuda a hacer un ejercicio terapéutico en donde no me pierdo en el consultante, es mantener un ojo puesto en mí mismo. Y en, ese ojo puesto en dos sentidos. Uno, uno, Conciencia de mis proyecciones. Yo digo que estoy siempre con una plumilla, se dice acá, este que, este aparato que está. Limpia parabrisas. En, en exacto, limpia parabrisas. Acá. Entonces, una plumilla siempre, todo el tiempo mientras estoy frente al consultante, una plumilla. Para no poner nada amigo acá, todo el tiempo, todo el tiempo está conciencia. Y lo segundo, anclado en mi respiración. Entonces. Eh, eso me permite mm, acompañar a la persona sin tomar partido personal frente a lo que le está sucediendo y a la vez autoprotegiéndome. Mm, cuando vivía en España conocí a una mujer extraordinaria que era psicoterapeuta pero que se exaltaba completamente eh, acompañando a sus consultantes y este tema fue objeto de una extensa conversación primero, yo como profesional de la salud mental, no tengo derecho a considerar que el problema de la salud mental del otro es más un problema mío que de él o sea, yo tengo que respetar que el primer doliente de ese problema es el otro, por tanto yo no tengo ningún derecho a disgustarme si la otra persona eh, no asume su problema con responsabilidad, mi tarea es reflejárselo y si en algún momento pues, no hay adhesión al tratamiento, pues decirle que, que no lo puedo seguir atendiendo. Pero no pasando por un, por un estado de disgusto, de, de, de, de enfado con la persona. Me sirve mucho para eso mantener el anclaje en mi respiración. Cuando la persona está narrando cosas, muchas veces, inclusive, cuando le propongo a la gente alguna técnica de respiración, yo respiro con la persona. ¿sí? Les indico alguna pequeña práctica que normalmente en el espacio de una consulta habitual, que en el caso mío son consultas de 45 minutos, no son eh, prácticas muy largas, pero son suficientemente potentes para ayudar a que la persona conecte. Por ejemplo, voy a, voy a contar la técnica por, por excelencia y las personas que nos acompañan si quieren Háganlo con nosotros, si ustedes nos da pronto, si sí. también quieren. La técnica por excelencia que más uso en el contexto terapéutico es una técnica de catarsis básica, que es tomo el aire por nariz y exhalo por boca. Hagámoslo todos un instante. Tomo aire por nariz. Exhalo por boca. Y en la medida que lo vas haciendo... Te invito a que tu exhalación sea por la boca bien abierta y que sea potente. Y que si te es posible salga desde el fondo de tu vientre y que sea más como un sonido como parecido a ja, que parecido a uff, no estás soplando estás exhalando con amplitud vamos Y no te estoy pidiendo hacerlo rápido, te estoy pidiendo hacerlo consciente. Entre una y otra respiración está permitido detenerte un instante, pero a la próxima vas a cargar con suficiente intensidad para que tu exhalación tenga total potencia. No pares de hacerlo con tu boca bien abierta, con énfasis en tu exhalación, preferentemente sacando la respiración desde tu vientre. Y de manera lenta. Vas a continuar respirando así un par de minutos más. Atención, no te estoy pidiendo hacerlo rápido. estoy pidiendo hacerlo profundo últimas tres respiraciones no más rápidas pero sí más potentes que todas las anteriores vamos últimas tres más potentes que todas las anteriores Terminadas estas tres respiraciones. Te vas a quedar allí un instante. Contigo misma, contigo mismo. Solo sintiendo. Nada particular que pensar. Nada particular que lograr. Solo te estoy invitando a detenerte a sentir. No es necesario comparar no es necesario opinar. Solo te estoy invitando a detenerte a sentir. Para cerrar esta experiencia te voy a invitará a dibujar una tenue sonrisa en tu rostro. Y a darte las gracias por haberte permitido vivir esta experiencia. Y cuando esté bien, te voy a invitar a abrir tus ojos. Y anotar qué es diferente ahora. Si alguien entre las personas que nos acompañan pueden contarnos, reportarnos su experiencia? ¿O de pronto ustedes dos también? Es un buen momento. Es, es una respiración muy potente. ¿Sí? Eh, creo que el estrés que había acumulado en el transcurso de este día ahorita se fue también. Me sentí muy ligero, muy este... Conmigo mismo un contacto muy interior, mucho muy interno, de verdad. A mí me gusta, tengo la, la fortuna de, de practicar cierto tipo de meditación y ahorita mm -hmm. pude contactar mucho más rápido con esa parte... Eh, del sinsentido porque o sea es dejar de sentir mi cuerpo como tal y entrar en un interior es algo que trato de, de, de explicarles lo más cercano a lo que siento porque me es, es imposible de alguna forma y me encantó me encantó muchísimo sí. Dice, de igual ajá, manera adelante de igual manera eh, eh, al, al hacer este ejercicio Llegué a un, a un momento de mucha relajación, incluso mi mente, por un momento se fue. Se fue a una especie de, de, de inducción así de sueño y de repente regresé y dije, ¡Ah, caray, todavía en el programa! Sí, porque fue tan, tan, tan reconfortante, tan relajante, que de verdad eh, todo, todo el estrés incluso hasta el mismo lo siento mejorado. Como si me hubiera, al mismo tiempo que me relajé en ese momento al regresar, fue como una, yo lo, lo he sentido ahorita como una condición de estar más energetizado. Absolutamente, así es. Sí, alguien nos ha eso. regalado un comentario por allí, alguien nos ha regalado un comentario. Sí, nos están dejando varios comentarios. Sí, aquí tengo Gutiérrez dice sentí vibraciones en las manos. ¿A qué se puede deber eso, maestro? Bueno, cuando respiramos, claro que en este momento no me gusta tanto dar información, por una okay. razón, y es esta. Justo estas técnicas, vivimos muy encapsulados en la mente. Hemos desarrollado un estilo de vida, eh, un, una forma de cultura que sobreestima la mente. El cuerpo está con nosotros, pero el cuerpo simplemente, hoy por hoy, es un taxi de la mente. Y, y el cuerpo, yo les digo a los estudiantes de la universidad, el cuerpo, la universidad sobreestima tanto la cabeza que el cuerpo de ustedes viene a la universidad simplemente porque está pegado a la cabeza, porque si no estuviera pegado a la cabeza, el cuerpo no tendría necesidad de venir a la universidad, porque en las universidades no se usa el cuerpo, solo se usa la cabeza. A este momento, después de una experiencia intensa, no me gusta dar información, no me gusta... Colmar de razones mentales okay. algo tan, tan vivencial y tan, tan intenso como es una experiencia. Bien, gracias. Quiero comentar aquí Dulce Muñoz dice, bueno, aquí ya nos va a dejar después información, sus datos, maestro. Dice, ojalá y nos pueda invitar a un curso en línea. Bueno, si es que viene esta modalidad trabajándose o se puede en algún momento hacer la invitación, difundir la información. Eh, también Luz Ángela Carvajal dice, me sentí y unos corazoncitos. <risa> Eli González dice, descansé, siento fluidez en mi cuerpo. Dulce Muñoz dice, estoy de acuerdo con el maestro Narciso. Ángela María Reyes Giraldo dice, excelente ejercicio. Muchas gracias, Juan Diego. Dulce Muñoz dice, me sentí relajada. Nazaret Solano López, hola, me siento muy relajada. Gracias. Muy bien. Eh, a propósito de hacerlo virtual, yo les cuento lo siguiente. Les he contado que tenemos un grupo de ap apasionados aquí por la respiración que se han ido juntando conmigo en este, en este, en esta pasión y hasta hace relativamente poco tuvimos abierto un espacio que históricamente era un espacio privado nuestro. Era un espacio de este grupo de apasionados que nos reuníamos a compartir solo por el deleite de respirar y lo teníamos como un espacio nuestro. Luego llegó al grupo un amigo que es más tecnológico, los demás somos más del área de humanidades, entonces el amigo tecnológico empezó a decirnos, no, pero es que yo no siempre puedo ir hasta allá, entonces denme la oportunidad de participar virtualmente, a lo cual accedimos con pocas ganas, pero bueno, finalmente le dimos acceso por su ruta virtual, y en medio de eso llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia dijimos, pues abramos este grupo a la gente. Eh, al principio lo dudamos porque era un espacio muy íntimo nuestro y, y sentimos cómo podría ser, no nos imaginábamos cómo podría ser un espacio virtual eh, de prácticas de respiración. Y sin embargo lo alcanzamos a sostener como año y medio Ahora que se terminó el confinamiento, como que ya fuimos viendo que ya no era tan pertinente, pues lo, lo cerramos. Pero so, cerca de año y medio tuvimos el espacio abierto. Yo en un instante les puedo dejar un enlace donde pueden ver algo de ese trabajo que estuvimos haciendo durante ese tiempo. Pero sí, evidentemente se pueden hacer cosas eh, con algo de tacto, como hemos dicho desde el comienzo, estas herramientas... Son muy potentes, ya lo podemos ver. Acabamos de vivirlo todos y les estoy, les estoy hablando de la primera técnica de la cartilla. Estoy hablando de la primera, está, acabamos de practicar la primera técnica de la cartilla. Entonces, imagínense, de aquí para adelante hay muchas cosas, pero de nuevo, eh, hay que vivenciarlo, hay que conceptualizarlo, hay que aprender la técnica. Y hay que tener el corazón y la humildad para acoger y acompañar a la otra persona para poder vivir una experiencia eh, que sea arropadora y que no la deje eh, peor. ¿Sí? Y algo muy interesante sí. que alguna vez escuché con, con la maestra Jocelyn, que precisamente fue donde yo lo conocí en algún en vivo que hizo a principios de año, eh, escuchar también al cuerpo, porque cuando dejamos sí. precisamente esa relajación, ese diálogo mental que se da entre el cuerpo y nosotros es lo más cercano quizás a la parte auténtica que estamos necesitando desde la parte de nosotros, no desde lo que los demás requieren de nosotros. Y eso nos hace precisamente romper en cierto modo, porque hay que pasar por un proceso. Eh, Eva Pierracos me parece que en un, uno de sus libros, en, no basta con el hecho de solo respirar <risas> o solo meditar, hay que accionar, hay que generar modificaciones, hay que transformarnos. Por eso es que la psicoterapia transpersonal, la psicología transpersonal está teniendo bastante éxito en esa situación, porque es una transformación. Ahorita podemos sentirnos de una manera que posiblemente al rato, no porque así vaya a ser, nos sintamos ya como hace un rato, o sea, regresemos a la misma, pero esa parte es el crecimiento de la conciencia, ¿Sí? No, ahorita nuestra conciencia se amplifica y va a cerrarse, pero no en su totalidad y es necesario volverlo a hacer para que se apertura y poco a poco con la disciplina y la constancia, pues esa conciencia va a ser todavía más alta hasta que estemos lo más cercano a esa parte realista, de hecho, Jean-Paul Sartre, si no me re, mal recuerdo, decía: la realidad es tan dolorosa que si sacan a la persona de esta realidad y la llevan a la, a, a la, como tal, a la general, vamos a decirlo, sería tan dolorosa que se moriría la persona del dolor. Entonces, es por eso que la respiración eh, va eh, a cierto estilo sin presionar también al cuerpo, ¿no? Porque hay momentos en los cuales el cuerpo también se estresa por la respiración, este, desde, desde algunos métodos, este, insisto acá. Que, que es importante no presionar o llevar a, al extremo al, al cuerpo en esa parte este ejercicio me encantó de verdad sí. hasta una lágrima así salió de, yo creo de que se distensó, distensó el, el organismo dijo aquí voy <risa> y fue maravilloso <risa> incluso lindo. enfatizar también algo eh, que comentaba el maestro Juan Diego eh, dejar de lado las interpretaciones Exacto. acerca de lo que de lo que sucede con, con las personas. Cada, cada ser humano tiene una singularidad y obviamente cuando contactamos, como en este ejercicio, que es muy, muy poderoso, contactamos con la respiración, se activan memorias corporales también, que seguramente tienen información y que la persona va a descubrir en un proceso psicoterapéutico, en un proceso responsable de acompañamiento, donde puede explorar más de lo que está viviendo. Esa es la, la, la parte eh, importante. Y quiero leer dos comentarios que me parecen muy interesantes. Eh, decía María Yamilé Díaz Morales, tenía un pequeño malestar en la garganta y desapareció. Gracias. Y también está muy eh, relacionada con lo que nos comparte Carito Fierro. Dice, sufrí dolores en mis articulaciones que migraban por dos años. Cuando empecé con prácticas de respiración, se me terminaron todos los dolores en un mes. Son dos experiencias que, que nos comparten ellas. Yo te algo. No? Adelante, maestro. Eh, ustedes han nombrado dos cosas que me parecen muy, también muy importantes ponerlas sobre la mesa. Eh, uno, yo lo expreso mm. en estos términos. Sabemos que los mecanismos de defensa son para defenderse, pero no por ello estamos autorizados a quebrantarlos de manera inmisericordia. La persona tiene sus mecanismos de defensa por alguna razón. Por tanto, no es ir atropellando eh, sin darnos cuenta para qué está esa defensa allí. ¿Sí? Un, ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto se me fue. De lo último que dijo el doctor Juan Manuel, a ver cómo fue lo último. De cómo, me... cómo le, le ha favorecido a algunas personas como en el, en el caso de, no, nos comentaba por aquí una este de, de, de nuestro auditorio, una persona de nuestro auditorio, ah, Carito Fierro, de que sufría dolores en sus articulaciones, que migraban Exacto. en diferentes Exacto. momentos, y cuando empezó a trabajar, dice, de forma constante la respiración, pues tuvo mejoría significativa. Sí, nosotros en el trabajo que hemos hecho... Mmm... En varias ocasiones, y también se lo escuché a Manuel Almendro alguna vez, hemos presenciado remisión espontánea de muchos síntomas físicos. De pronto no he tenido nunca el, el juicio de documentar ese tipo de cosas, pero no, son, no es una cosa muy inusual que alguien refiera algún cambio de una situación orgánica que le ha acompañado durante un tiempo. Mm. en realidad eso no está explicado eso lo hablábamos con, con Manuel Almendro no hay una explicación concreta de por qué eso sucede, en el último tiempo con la reflexión sobre el tema de las, del sistema de las fascias en el cuerpo se ha encontrado un poco más de conexión entre eso orgánico y eso, y eso psicológico o entre eso psicológico y eso orgánico y cómo este trabajo con respiración eh, incide también en el tejido facial y promueve una movilización a veces insospechada de síntomas físicos que han acompañado a la persona durante un tiempo. Eso lo hemos visto, claro que sí. Sí, yo quería, quiero compartirles que precisamente a partir de, de algunas situaciones personales yo generé una cierta tensión en cuello y hombros ¿no? que me repercutió en la parte del maxilofacial y con la respiración he podido disminuir la inflamación ¿no? de esa zona sin necesidad de ningún medicamento, desde luego con un proceso porque no solo es la respiración, mi proceso terapéutico y movilizar el cuerpo y sobre todo accionar sobre situaciones meramente sociales. ¿no? Entonces sí es este, muy bueno. Me parece que Ken Wilber en su libro de meditación integral habla también sobre la respiración y toda esta situación que se puede cuadrobar, eh, ¿No? Respecto a lo orgánico. Y estás diciendo algo que también es fundamental. El que le demos esta relevancia no quiere decir que la respiración nos resuelva todo. O, claro, sí. Tampoco podemos ser ingenuos con esto. Entonces, es un ¿verdad? mecanismo, es un punto de apoyo, pero no es la solución a todos los problemas, ¿No? Es una herramienta útil, uh -huh. pero se requieren más cosas, ¿Sí? Y sobre todo si tenemos una condición orgánica ya establecida, avanzada, pues no podemos... Eh, presumir que simplemente respirando la vamos a desvanecer, no, tampoco. ¿Cuánto, ¿Cuántos músculos se activan con la respiración, maestro? Esa información orgánica, yo no soy muy experto. En el equipo nuestro tenemos un colega que él se especializa más en la parte orgánica, yo me especializo más en la parte psicológica. Okay. Pero yo no, no tengo ese, ese dato con precisión. Pero sé que esa parte de la información orgánica también es muy interesante, ¿no? Lo, Pero... lo comento porque eh, venimos precisamente de estar muy estáticos a lo largo de dos años, donde la respiración es muy superficial, muy pectoral, muy casi sí, Yo desconozco cuántas respiraciones por minuto hará una gente, una persona que está congelada, como lo decía el doctor Alexander Lowen, ¿sí? Que si hacemos respiraciones, por ejemplo yo he estado estático en, en el deporte durante mucho tiempo que cuando empiezo a correr siento que se me desgarra por dentro el pecho y empiezo a toser, ¿no? digo Es con, es una consecuencia de estar congelado, que después de eso la respiración se hace más profunda más lenta, más suave y son menos de, menos número de respiraciones por minuto Así es eh, El promedio, digamos, oficial habla de que una persona, digamos, promedio, respira alrededor de 25 veces por minuto. En el caso del de trabajo que nosotros hemos hecho, sobre todo este colega que refería, que trabaja mucho más la parte orgánica, él tiene formación en, en masa de Tailandés, él tiene formación en enfermería, entonces, digamos, él le pone mucho más cuidado a esta parte orgánica, pero, por ejemplo... En el trabajo que nosotros hemos hecho, hemos establecido que nosotros respiramos alrededor de seis veces por minuto, lo cual implica para el organismo menos desgaste. Eso, sí, sí, sí, sí. Eh, hay una, entre muchas de estas eh, metáforas mm -hmm. hermosas que nos regala el hinduismo, mmm, se dice que tenemos un número, pues es una metáfora, no hay que tomarse al pie de la letra, pero me parece un bonito el llamado. Dice, venimos a la vida con un número de respiraciones preestablecido, ya verás cómo los vas a usar. Es ah. como tu responsabilidad usar ese número de respiraciones. No me lo tomo al pie de la letra, pero me hace sentido porque realmente mmm, cuando estamos enrarecidos, esta respiración antinatural a la que aludíamos hace poco tiempo, esta respiración superficial y mi vida fracturada, Hace que la persona respire mucho más rápido, ¿no? Y por supuesto eso es un desgaste mayor para el organismo, ¿no? es un consumo mayor de la energía vital. Si yo respiro seis veces por minuto, pues mi propensión a alterarme es menos. No quiere decir que no me altere, yo soy un paisano como cualquiera que tiene sus malos momentos, ¿no? No, no estoy presumiendo una cosa irreal, pero sí si puedo decir que tengo una disposición a permanecer tranquilo en, en ciertos umbrales, en donde de pronto una persona con una respiración más agitada se exalta más rápidamente, creo que puedo tener un poquito más de margen de, de tolerancia frente a eso. Maestro Juan Diego, pues la gente está muy, muy contenta, muy sorprendida, porque así lo están manifestando, y sobre todo muy interesada en el tema, están dejando Saludos, Oliver Carvajal, dice, hola, mucho gusto, escuchando. Y también hay eh, comentarios, María Lilia Sinisterra, dice, muchísimas gracias. Un espacio de, de gran contribución para mí. También, Kaftania, dice, muchas felicidades. Gracias por lo compartido, me ha gustado mucho y no podría estar más de acuerdo en todo lo comentado aquí. Ahora estoy convencida que estoy en el camino, gracias. El doctor Juan Carlos Rodríguez Aguilar, también extraordinario tema. Felicidades, colegas. Eh, un abrazo, doctor, también, y un abrazo, un saludo afectuoso a todos quienes han estado siguiendo esta transmisión. Antes de ir cerrando, porque pues nos da para mucho el tema, muy, muy amplio, eh, sin embargo, pues también el tiempo se nos va agotando. Maestro Juan Diego, ¿cuál sería la recomendación, la sugerencia para el auditorio, para quienes han seguido esta transmisión? Y también para quienes van a ver el programa en otro momento, porque queda grabado, para compartirlo posteriormente, acerca de este tema, maestro. Bueno, yo tengo un poco de resistencia con la palabra sugerencia y recomendación, pero más que eso, hago una invitación. ¿sí? Más que sugerencia o recomendación, hago una invitación. Y a lo que invito es a suspender la idea de que la respiración hay que controlarla. No se trata de controlarla, se trata de descender hasta su flujo natural. Y eso lo hacemos más que controlando, observando. Observándome respirar en diferentes situaciones, no apurarme a cambiar, no apurarme a intervenir, no apurarme a decir la manera correcta es. No. Si estoy exaltado, pues observo mi respiración exaltada. Si, si estoy eh, eh, eh, con nervios cómo respiro cuando estoy con nervios no es tratar de controlar es tratar de compenetrarme con la respiración esa es la invitación fundamental y, y creo que esta conversación pues me estimula mucho para pensar en algún momento y lo podemos conversar en hacer de pronto una experiencia de taller en donde no sea tanto esta narrativa, sino que sea una sucesión de experiencias. Podemos hacer una experiencia de taller que puede no ser muy larga. Digamos que en la experiencia de lo que yo he hecho con grupos de personas, hemos llegado a hacer experiencias de hasta nueve horas seguidas respirando. Pues eso es una, con diferentes herramientas y por supuesto con algunos cortes descanso, alimentación, etcétera. Pero digamos que podemos eh, vivir una experiencia de esas que es un detonante maravilloso en de nuestra experiencia interior. Podemos pensar en inventarnos una forma, una, un taller virtual que puede no ser tan extenso, pero podríamos pensar en un taller tal vez de unas cuatro horas que, como digo, más que conceptos, más que teoría, sería vivencia. Porque, insisto en lo que mencioné hace rato, a propósito de una pregunta del doctor Juan Manuel, y es, cuando estamos en vivencia, no me gusta meter parte conceptual, porque somos muy proclives a trasladarnos a la cabezota y a empezar a analizar. Y esto más que de analizar, es de experimentar. Por lo menos eso es lo que nosotros hemos aprendido y creemos que de verdad vale la pena. Excelente, pues hay que hacerlo para, para experimentarlo. Sí, Totalmente de acuerdo. A mí me queda pedirle, maestro Juan Diego, ¿dónde lo pueden contactar? ¿A través de las redes sociales? ¿Algún? Sus datos de contacto principalmente, porque seguramente va a haber gente que va a, conocer, a querer eh, contactarlo para conocer más del tema y para también tener un asesoramiento, un acompañamiento directamente con usted. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Para conocer mi trabajo, pueden ingresar a mi fanpage en Facebook que es Juan Diego Duque Psicólogo. Ahí pueden encontrar buena parte de mi trabajo. O en YouTube tengo un canal que se llama Juan Diego Duque, también pueden ingresar allí. Mm, con los amigos que hemos hecho este trabajo de respiración, tenemos una página que se llama Spir.co, S-P-I-R.co y eh, mi correo electrónico es jdd, como mis iniciales, Juan Diego Duque, jdd.transpersonal.gmail.com Mi número de teléfono también para quienes quieran eh, solicitar cita. Creo que la pandemia... Yo ya venía haciendo cita citas por fuera de Colombia, pero desde pandemia... Esto se multiplicó mucho. Quienes quieran contactarme para una cita, mi número de teléfono y WhatsApp es más 57, que es el indicativo de Colombia, y el teléfono es 310-500-7911. Después de que el. Este, este evento esté colgado en Facebook, también puedo escribir allí mis datos de contacto en los comentarios, por si alguien les quiere tomar. Perfecto, ya aquí lo estamos también compartiendo, Ajá. ya la fanpage, ya está este, el enlace, así como su correo electrónico y el teléfono también. Perfecto, muchas gracias. Y el dato adicional que usted quiera agregar, pues también ahí ya lo puede compartir en, en el programa que queda grabado, Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando. este Maestro Narciso, tu conclusión también. Hay que respirar, hay que respirar adecuadamente. Y, y practicarlo. Estemos atentos a, a, también a la fanpage de, del maestro para que en cuanto se haga este evento eh, este, podamos invitarlos y se puedan unir. De verdad es que valdría bastante la inversión en un momento dado del tiempo, de, de lo económico, para poder este, reinventarnos, ¿sí? descubrirnos en psicoterapia, como la frase que tenemos. Y este, encantado, muchísimas gracias. No sin antes pedirles a todos ustedes que compartan, lleguemos a más personas. Recuerden que estos eventos es una semilla de conciencia que hacemos sin fines de lucro y que cada uno de nosotros este, da su tiempo en este, en este instante. Y quiero invitarles, quiero hacerle promoción hoy a Ampidet, va a tener una plática hoy por la noche a las 7 con el maestro Federico Infante y la maestra Jocelyn Huerta, que ya también ha estado en, en un par de ocasiones con nosotros. Hagamos ese tipo de redes, de verdad, es que son personas que, que vale bastante, bastante oh. el tiempo de poder conocer, aprender de ellos. Va a estar de 7 a 8 en amplitud la página este de, de la asociación aquí en Facebook. y este agradecerle su tiempo, su participación, maestro, este a todos y cada uno de ustedes. De verdad es que yo estoy muy contento, insisto, desde hace mucho tiempo y yo hoy todavía más me quedo con un gran sabor de boca. Y esta es su casa, este es su, su espacio también, maestro, para que podamos repetir a lo mejor algún otro tema. Posteriormente sigamos con este tipo de conversatorios que de verdad están cada vez este, eh, pues llegando a más personas. Muchísimas gracias. Ustedes, y yo de mi gracias. parte también, Perdón, maestro Juan Diego, agradecerle de verdad su, su tiempo, su disposición, su generosidad para compartir su experiencia y desde luego hacer la invitación a la gente, hay, hay que invertir en nuestro bienestar, hay que invertir en, en lo que es también la prevención, sobre todo, y desde luego difundir todo lo que es el trabajo que hacen Grandes profesionales en diferentes partes, no solamente hacia el interior de México, desde donde transmitimos este en vivo, sino también en otros países hermanos de América Latina, en otras latitudes, están haciendo trabajo muy interesante en torno al bienestar, a la salud, a la salud mental. Ya están los datos del maestro Juan Diego Duque, contáctenlo, estén al pendiente de sus actividades. Y pues agradecerle, maestro, agradecerte también a ti, eh, querido compadrito, tu presencia. Y pues deseamos que estén con nosotros en los próximos en vivo. Compartan este, compartan nuestras redes sociales para que llegue a más gente. Próximamente tenemos también al, al este doctor Rodríguez Ábrego, que nos va a hablar de la hipnoterapia. Otro enfoque muy interesante, vamos a tener un en vivo con él. Recientemente publicó su libro y pues va a estar invitado el próximo 22 de septiembre en coexistir. Estén al pendiente de nuestras actividades y pues maestro Juan Diego, esta es su casa en coexistir. Muchas gracias a ustedes dos a coexistir por la invitación. Quedamos con dos, dos, dos cosas ahí en el camino. La uno, la número uno, la, la posibilidad de hacer un taller virtual y la número dos, eh, yo estoy considerando un viaje a México, eh, cosa que algún día podamos por allá encontrarnos, darnos un abrazo personalmente y compartir herramientas eh, potentes que en el trabajo presencial podemos usar más, más de, de las herramientas que tenemos, porque claramente en el trabajo virtual pues, hay que tener un poco más de precaución, entonces de pronto... No sé si el año entrante, vamos mirando, vamos en conversaciones y les iré contando a ver si, si vemos la posibilidad de hacer algo por allá. Bienvenido, bienvenido. Sí, gracias. Gracias claro que por... sí lo vamos ahí comentando y invitamos también a la gente que tenga interés en el taller que ahorita compartíamos esta idea con el maestro Juan Diego que vayan poniéndose en contacto también a través de Coexistir, si se integra un grupo, seguramente bueno, pues estaremos a través de alguna plataforma, como en este caso Zoom, haciendo ese taller, viendo cuál sería la dinámica, y pues poder ampliar más toda esta información y que te, eh, vivir las experiencias, porque como bien lo decía el maestro Juan Diego, esto es de experiencia, es de vivencia y hay que, hay que darse esa oportunidad, entonces escríbanos directamente a Coexistir o ahí en los comentarios del programa para saber el interés de las personas con respecto a este taller. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan una excelente tarde. Buen provecho a todos y gracias, gracias a quienes nos gracias. acompañaron Hasta una en la transmisión.